Bueno, que tenemos aquí a la directiva al completo en el Barça Solidario de Carita, aquí en el Palacio de Congreso. Y vamos a hablar con la Presidenta con María José y con la encargada de la aguja también, ¿no? Y bueno, y también, todo el que quiera decirnos algo, nosotros encantados, porque hace una labor todo el año, no solamente hoy con Carita, pero siempre estáis colaborando, hace poco fue también para Fundatur, siempre estáis haciendo cosas y eso es tan bonito y hay que, y hay que hablarlo, hay que darlo a conocer todo lo que hacéis. Porque la asociación, cuando se formó? Bueno. Bueno, la asociación la formamos en el 2020 con la pandemia, entonces como sabéis, pues in nuestros inicios fueron con las mascarillas, hicimos más de 120.000 mascarillas de polipropileno, batas, epis y luego aparte nos poníamos en los supermercados para aquellas familias que económicamente lo estaban pasando mal y no tenían para comer desafortunadamente, cambiábamos una mascarilla por un kilo de comida y con los taxistas de Marbella lo repartíamos todo por Marbella. Esos fueron nuestros inicios aquí nuestras costureras que no pararon de trabajar, hicieron un trabajo fantástico y siguen haciéndolo. Y bueno, hemos hecho un montón de trabajos, lo más destacado cuando fuimos también a, a Polonia, que estuvimos ayudando con la guerra de Ucrania, tanto recogiendo alimentos como yendo allí a recoger a 37 familias que trajimos a Madrid y algunas familias también aquí a Marbella. Eh, les pagamos vuelos, bueno, la verdad que es que nunca hemos parado. Ahora tenemos más proyectos, tenemos un proyecto de un taller de costura, que lo vamos a hacer en un local que nos han cedido en la tenencia Alcaldía de Nueva Andalucía, y las costureras pues, van a hacer unos talleres maravillosos, todo gratuito, para todas las personas que se quieran unir a ellas, eh, que quieran aprender un, un, meto, un método de trabajo, o que quieran pasar un buen rato con ellas, divertirse, y, y está abierto para todo el mundo que, que lo desee. Aparte... Van a coser si alguien necesita hacer algún arreglo y todo va a ir en beneficio a la asociación para el proyecto educativo que tenemos. Entonces nosotros queremos ayudar a todos estos niños, familias que a lo mejor no pueden eh, pagar unos estudios superiores a sus hijos, pero tienen unos hijos que, que de verdad eh, valen para llegar a ser... Eh, lo, muchísimo, sí, ayudarles con los estudios, con la carrera, con los idiomas Y ese es el proyecto que tenemos Entonces está todo unido y, y bueno, aquí seguimos luchando Para poder conseguir todos los objetivos posibles ya, De nada. Ahí, nombre es? Yo soy Conchi ¿Conchi cómo se vive desde dentro? Pues la verdad es que es muy emocionante Porque desde hace tres años que, que empezó todo Pues la verdad es que ha sido toda un, una carrera Y bueno, gracias a las agujas que nos han ayudado muchísimo Porque bueno eh, ...todas apoyamos ¿no?... ...pero que, que ellas se han hecho una labor muy importante... ...nosotros repartiendo y... ver cómo se podía hacer con todo... se podía hacer con todo ello... ...y ellas cosiendo... ...somos muchas lo o sea, que pasa que... ...a estas horas no hay nadie... ...pero vaya que... Sí. ...bueno pero hemos estado con vosotras... ...que eso es también parte fundamental... ...y bueno hombre con esta señora su nombre es... ...el nombre es Mari. Mari... ...había que implicar también más la juventud ¿no?... ...que se implica o no se implica a los jóvenes los jóvenes no se implica, pero vamos a tratar de ahora con, con lo que ha dicho María José, vamos a empezar a enseñarle por lo menos a que sepa hacer un dobladillo, a pegarte un botón o a ponerse una cremallera o lo que sea. Hay que enseñarlo a por lo menos a hacer esas cosas. Lo que autosuficiente. A, tu, a tu madre o a tu abuela para que le hagan las cosas. Aparezca los abuelos, lo, no sé qué va a pasar, porque parece ser que esto como son profesiones que se deja allá, la artesanía y todo esto, eso, como esto, que no... esto ya Esto ya se acaba. Una vez que ya va terminando esta generación, las que vienen que detrás poner, les cuesta, cuesta poner, mucho y hay que poner mucho interés, que vayan aprendiendo esas cosas. Venga, vamos a hablar también con ella, que está siempre también ahí. Estrella, cuéntame cómo se está viviendo este bazar este año. Bueno, pues el bazar acaba de empezar ahora. Eh, ya ha tenido un montón de, de personas que han venido por aquí, han comprado, nos han felicitado por el stand, ha estado la alcaldesa, les han dado la enhorabuena, yo creo que han hecho un trabajo precioso y, y bueno, podéis verlo porque tienen un montón de cosas que las costureras hacen, que, que están todo el día pendientes, que si vamos a hacer esto tienen ellas ideas, aportan un montón de cosas, nos ayudan siempre, nosotras las ayudamos a ellas. Y nada, estamos contentas, todo, todo lo que se recaude aquí es 100% Caritas o sea, todo lo que se, todo el material, todo lo que han trabajado y demás, todo lo que hemos conseguido entre todas, aguja solidaria va a beneficiar al 100% la Cáritas. Pero vamos a ver las cosas bonitas que hacéis, porque esto es imprescindible para una besa bonita de Navidad, ¿no? Pues por ejemplo, estos mantelitos, estas curiosidades, que, es que esto está pintado a mano. Toda a mano. Toda a mano, sí, que parece todo pintado a mano y aquello también y además es lavable. Y esto lleva un trabajo, o sea, ir bordando todo esto, cociendo, tiene oh. un trabajo increíble. Sí, bueno, Mari lo puede explicar, una vamos. para explicarlo. Que no puede faltar Mari, esto qué bonito también, mira que hay con el pascuero, ¿no? con la flor de Navidad, ¿no? Qué detalle. Cuántos detalles, cuántas cosas bonitas. Pues enhorabuena por lo que hacéis y que venga mucha gente a veros. Dar la vuelta por allí porque está allí, hay unas cosas preciosas. No lo vamos a perder detalle. Que se me van los ojos además de, de, de, con las cosas bonitas.